Mirá, mirá lo que gritan los choferes, ¿eh? Mirá, pero en la cara se lo gritan. Mirá, mirá, le increpan en la cara, ¿eh? ¡Sos un hijo de puta! ¡No me a uno de Bueno, no, no, no, no, no, no, no, se ponen violentos, ¿eh? No, empezaron a... No, no, no, quieren agredir al ministro. Quieren a... No, no, le están pegando al ministro. No, le pegan al ministro, esto es tremendo. Mirá cómo le increpan los choferes colectivos al ministro. No, no, no, no, no, par. Le están tirando botellas. No, es no, qué la estamos? situación, ¿eh? Le están pegando al ministro. No, no, no, no le están pegando al ministro. Trata de frenarlos. No, no, se está... Uy, uy, uy. No, no, no, no, no, no, no. Están, le están tirando palos también. No, es tremendo lo que ocurre. No, no, no, no. No, no, no, siguen pegando. No, no, pero no entienden la cantidad de piñas que está recibiendo el ministro, ¿eh? Por parte de los choferes que están enojando. No, no, no, lo llevaron contra un cordón. Ahora la policía está tratando de separarlo de los choferes que se siguen acercando y le siguen revoleando cosas. Algunos, no, no, no, no, algunos están pidiendo directamente que cese la violencia entre los propios colectiveros que obviamente enojados por la inseguridad que se vive, los siguen insultando. Bueno, no, no, no, no, no, se quieren ir contra la policía directo, le están pegando efectivos de la policía, eh. No, no, no, ya, esto se descontroló, están tratando de pedir calma, uh, mirá, de que, mirá, sangrando. está herido el ministro Berni, tiene sangre en la nariz, se está sagrando el ministro, mirá, no, no, no, pero ha recibido muchos golpes, eh. Muchos golpes recibió el ministro. Los choferes uy, uy, se uy, le vinieron uy, directamente uy, uy, a Luis empezaron a insultarlo. Bueno, y esto sigue. ¿eh?